Charles Figueroa, por supuesto que muchos de ustedes recuerdan la voz y los boleros de Charlie Figueroa, busco tu recuerdo dentro de mi pecho, de nuestro pasado que fue de alegría, pero solo llegan a mi pensamiento, grandes amarguras para el alma mía. Charles nació en Santurce, Puerto Rico en el año 1928, su vida artística empezó con su hermana Carmencita cantando a dúo se conocieron entonces como los hermanos Figueroa, también estuvo algún tiempo como vocalista de la orquesta de Rafael Muñoz. Pero luego Charlie se fue solo para hacer su vida en Nueva York, en donde estuvo cantando con la orquesta de Jazz Fortalatín y con un conjunto de músicos puertorriqueños, la Sonora Malecón Su forma de cantar entonces era muy romántica, pero sin un estilo definido. Curiosamente, en sus últimos años le dio por cantar imitando a Daniel Santos sin hacer exageraciones del jefe y la verdad es que gustó mucho su estilo. Era muy poco lo que se conocía de su vida cuando comenzaron a llegar sus canciones por ahí en el año 1953. Dos canciones tuvieron entonces un éxito tremendo, Culpa al Destino y Arullo de Palmas. Su título original es como Arullo de Palmas. Así que hasta el momento se hayan olvidado, continúan en la programación de los boleros inolvidables. Posteriormente, Chale encontró en el repertorio del compositor colombiano José Barros varias canciones en ritmo de bolero que no eran conocidas. Busco tu Recuerdo fue un bolero de gran impacto que hoy continúa teniendo vigencia. Carnaval, como tú reías y No Pises Mi Camino, también mantienen su popularidad. Y hay otros boleros como Desgraciadamente, Negra Fatalidad, y por eso me hoy El último suspiro lo canta con José Ramón Ortiz, Madrigal, irresistible. Tú serás mía, ¿qué te pasa? La vida es un sueño. Magie, añoranzas, no llores más, por eso me voy plegaria de amor. Pero Charlie se entregó a la vida, a una vida de bohemia exagerada, que fue minando su salud rápidamente. Advertido por los médicos de las consecuencias fatales que podría tener si persistía en aquella forma de vivir, poco le importaron esas recomendaciones y efectivamente su vida se acabó en corto tiempo. La última grabación que hizo No pises mi camino la tuvo que grabar sentada en una silla de ruedas. y Enfermo de hidropesía se marchó para siempre el 25 de octubre de 1955 a la edad de 27 años. Muchos proyectos tenían entonces un contrato magnífico para actuar en Colombia Gira que lo llevaría a hasta Argentina y que su muerte prematura nos impidió el conocerlo y escucharlo personalmente. De todas maneras, la voz de Charlie Figueroa mantiene actualmente su vigencia en el gusto musical de los románticos colombianos. Cuando llega en su país nadie lo recuerda, nadie es profeta en su tierra. Es bueno recordar que José Barro nunca conoció a Charlie Figueroa. Su voz y las canciones de los tenemos que agradecer a don Antonio Fuentes, propietario de Disco Fuentes, quien se encargó de todo ese trámite.